Tanto así que artistas de Hollywood y gente de las más altas esferas del poder consumen un alimento que permite que ellos vivan miles o incluso millones de años. Claro que luego esta gente tiene que hacerse pasar por muerta o tiene que desaparecerse eh, ocultando su identidad para que los demás no sospechen de ellos. Bueno, el alimento que proporciona la inmortalidad, la longevidad. Es una planta que supuestamente se encuentra debajo de los océanos. A esta planta, que por cierto es una planta con espinas, se le llama néctar o ambrosia. Eh, esta planta supuestamente proviene de una cabra mágica, los cuales sus cuernos eh, proporcionan un suministro eh, infinito, inagotable, ...de esta ambrosia que es la que da la inmortalidad... ...que por cierto, eh, supuestamente cuando los dioses vivían en la tierra... ...junto con los humanos, le prohibieron a, a los terrícolas eh, comer de esta de esta planta... ...porque ellos no querían que fueran eh, tan longevos... ...y no solo porque esta planta te puede volver inmortal... ...y puedes eh, tener una vida eterna sino porque también te puede dar los poderes de un dios así es, es increíble y se dice que también es, eh, por medio de esta planta se alimentaba al dios eh, Zeus ahora bien, no se preocupen porque la única manera de conseguirlo no es eh, yendo hasta las profundidades del océano porque bueno, ahí es muy peligroso ir también se puede eh, conseguir en los or, en los jardines del extremo occidental eh, que son unos jardines eh, de nombre espírede, eh, espiredes eh, estos jardines eh, del extremo occidental eh, se encuentran en, en los países de españa y portugal y bueno si no creen pueden investigar un poco eh, de esta de esta planta y de estos jardines eh, y, y bueno para dar un poco una información un poco más específica eh, esta, esta planta se encuentra en árboles muy frondosos en árboles muy muy grandes muy altos ahí es donde se encuentra esta planta eh, cuando ustedes corten esta planta de la del, del árbol tienen que preparársela en, por medio de un licuado y tomársela. Amigos por favor si les gustó el video denle un like, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y por último por favor únanse al canal para poder desbloquear los dos videos exclusivos que ya hemos subido y que vamos a subir. Por favor únanse para que desbloqueen todos los beneficios. Muchas gracias por ver y escuchar este video y que tengan un excelente día. Hasta pronto.